Okay, today I am very happy to share the experience with everybody. Estoy muy feliz hoy de compartir la experiencia con todos. And uh, also, teacher Jian Shi uh, is there. <laughs> This is the biggest support. <laughs> Primero de todo es que el maestro Xianxie está aquí y eso es el, el, el apoyo y el sostén más importante, muy grande, muy grande. Primero vamos a crear todos juntos un buen campo de chi. Everybody sit with a comfortable posture. Todos nos sentamos en una postura en la que estemos a gusto. Close eyes. Cerramos <coughs> los ojos. <coughs> Observe the state of your consciousness. Observamos el estado de nuestra conciencia. As you observe your consciousness, you relax your consciousness. La medida que observas tu relajando tu Feel how relaxed your consciousness is in this present moment. ¿Siente cuán relajada está tu conciencia en el momento presente? Relax, relax enough until you can think thinker, nothing. Y relájate lo suficiente, relájala lo suficiente hasta sentir, hasta que no estás pensando en nada. Maintain in this state a short while. Nos mantenemos en este estado durante un breve tiempo. Okay, now our consciousness started so to receive information from uh, my lecture. Bien, ahora nuestras conciencias comienzan a recibir la información de mi enseñanza. Since so that from now, when I talk, something you feel this information happen in your consciousness and become your life's dead. Comenzando desde ahora cuando sienten mi información eso esa sucede en su conciencia y se constituye en su estilo de estar, tu estilo de vida. If we want to be in our heart, uh, we need uh, some more preparation. Si queremos estar in nuestro corazón, necesitamos cierta preparación. Yeah. Firstly, uh, we need to uh, totally relax uh, the body. Open the body, make the body become empty. Primero necesitamos relajar por completo el cuerpo, abrir el cuerpo y hacerlo completamente vacío. If uh, uh, the body feeling is too strong, uh, this will influence your heart to be self. Si las sensaciones del cuerpo son demasiado fuertes, esto va a influir en ese vivir o ser en el corazón. En el propio corazón. Okay. So now, head inner space. Ahora observamos el espacio interior de la cabeza. Shi, decimos Shi. Es, es small sound, ¿no? Ah. Con un sonido muy bajito. When you say Shi, you feel uh, the very gentle vibration happen in the center of the head then spread to your brains to the whole head inner space. Cuando decimos shu, sentimos una vibración muy gentil y suave en el centro de la cabeza que se expande a todas las células del cerebro, a todo el espacio interno del cerebro. Mm. Mm. Uh, the very relaxed, pure consciousness. Observe this uh, very subtle vibration la conciencia pura en su estado muy relajada observa la vibración sutil. Mm. Yeah, say, silently. Y poco a poco decimos Shu, silenciosamente. Gradualmente, sentimos que el espacio interior de la cabeza se transforma en un espacio vacío y muy puro que se expande en el universo. se abre From the center of the head, observe the universe space. Desde el centro de la cabeza observamos el espacio universal. Observe the universe further and further. Observamos el universo más y más lejos. With the inner smile, una sonrisa interior. observe the center of the head. Observamos el centro de la cabeza. Yeah, go to inside deeper, deeper, deeper, smaller. And vamos al interior profunda, profunda, profundamente a lo más pequeño. I feel no inside, no Ahora siente como no hay dentro y no hay fuera. Observe inner space. Observa el espacio interior del cuello. Y Shu silenciosamente y siente como el espacio interior del cuello se transforma en Chi y se funde en el universo, se mezcla en el universo. Mm. whether the shoulders and arms inner space. Observamos el espacio interior de los hombros y los brazos. Feel you bring the pure empty space of the universe into our inner space. Y siente que atraes el espacio puro y fino del universo al espacio interior de los brazos y hombros. Mm. relax the pure consciousness as much as possible relaja tu conciencia pura todo lo más que puedas arms inner space merge into infinite universe el espacio interior de los miembros superiores se funde en el universo infinito. There, our space. Observa el espacio interior del pecho. The very, very pure coming to chest, deep inside. El universo muy, muy puro viene al interior del pecho, a lo más profundo. Mm. mm. As the inner space merge into the infinite universe, el espacio interior del pecho se mezcla, se funde con el universo infinito. Observe abdomen inner space. Observa el espacio interior del abdomen. Mm. From deep inside pure space, open. Desde lo más profundo el espacio puro se abre. Our no, attention merges with the infinite universe. El tan tiempo bajo se funde con el universo en el universo infinito. Mm. Slowly observe spine space. Despacio observa el espacio interior de la columna vertebral. Mm. Space open, merge into infinite universe. el espacio interior de la columna vertebral se abre y se funde en el infinito universo mm. The space. observa el espacio interior de las piernas sí. el like uh, espacio interior de las piernas se abre y se funde en el universo uh. Relax the pure consciousness with the inner smile. Amamos la conciencia pura con una sonrisa interior. Oh, feel this uh, happy, relaxed, the, and the beautiful consciousness. Already with the whole body energy space very well. Siente como esa conciencia feliz, relajada, se funde con cada espacio del cuerpo muy bien. Hmm. Say silently, continuously. Decimos silenciosa y continuamente. Feel the whole body, inner space, become purer and pure, bigger and bigger. Siente que todo el espacio interior del cuerpo se vuelve puro, muy puro, grande, muy grande. The whole body inner space and then the whole pure Chi universe become one todo el espacio puro del cuerpo de chi y todo el chi universal se han vuelto uno. continuously say silently experience the purity of the whole entirety. Continuamente dishú y experimenta la pureza de la completud. Relax, the observer. Relaja, observador. Sleep, but not sleep. Durmiendo, mas no dormido. As you say, silently and gently, you can the universe chi breathing. In the medida que dices, relajada y silenciosamente, vas sintiendo la respiración del universo. This a uh, chi breathing. It is so pure, gentle, and deep. La respiración del universo, del chi del universo es muy pura, muy suave, muy sutil y muy profunda. mm, mm. mm. Yeah. The body dissolved in the universe pure chi. Siente que el cuerpo se ha disuelto en el chi puro universal. Todo es chi. Chi, mm. become pure and purer. Y el chi se ha vuelto cada vez más puro. When this tea pure enough, we can feel the universe become our consciousness. Y cuando este chi es lo suficientemente puro, podemos sentir que el universo es nuestra conciencia. It's a conscious universe, still says silently with the inner smile. Esa conciencia universal continúa diciendo "shu" con una sonrisa interior. Relax. Relajados. We this infinite uh, pure consciousness. Siente esa consciencia pura e infinita. It's uh it's a going to go into sleep. Comienza a ir hacia el sueño. Uh, in this entirety, you feel, you experience uh, the peace and the uh, safety. En este estado de integridad, de completud, Podemos experimentar la paz y el estado de absoluta seguridad. A salvo. maintain this uh, pure conscious entirety state slowly slowly stand up manteniendo este estado and if somebody is very me. good you also can uh, be in that state uh, You sit there, also no problem. Si alguien está muy, muy bien sentado, ¿eh? pues que mantenga este estado en su posición sentada. Feel this empty conscious entirety slowly, slowly, gently separate feet to shoulder width. Siente que este estado de completud centrada de espacio, espacio está de pie y con los pies separados. Slowly, gently rotate the chi shoulders. Y despacio, amablemente, comenzamos a rotar los hombros de chi. observa y siente cómo todo el espacio interior del cuerpo es un espacio vacío y un espacio de paz If we are conscious chi. Sentimos que somos chi consciente. We are conscious universe. Somos la conciencia del universo. All the qi, all Hands and arms. sostenemos una bola de chi entre las manos y los brazos slowly slowly raise up to y muy despacio la elevamos frente al cuerpo down a bajamos un poquito, ple plegamos las rodillas ligeramente The mm -hmm. only mm -hmm. Uh, this uh, pure conscious entirety so that to do small and gentle open close it's a pura completud de Chi comienza a ser, abrir y cerrar. So feel your hands, Chi hands and Chi arm become bigger and bigger. Y gradualmente sentimos que las manos y los brazos de Chi se vuelven más y más grandes. Chi, las manos de Chi llenan todo el espacio universal. the universal chi hands open a close lead the whole universe chi las manos de chi universal abriendo y cerrando guían a todo el chi del universo mm. Observe the moment of the whole entire universe. Observa el movimiento de toda la completud universal surrender deeply in the peace of the ríndete profundamente en esta paz universal When we relax enough, Cuando the love is as if the open and close of the universe happens by itself naturally. El abrir y cerrar del universo sucede por sí mismo, de forma natural. No, need, uh, any effort. no necesitas realizar ningún esfuerzo. I the inner smile over there. all the cells in the inner space open and closed together with the whole universe. Con una sonrisa interior, observa como el espacio interior de todas las células internas está abriendo y cerrando con todo el universo. gradually raise the chi to shoulders the height of the class. Poco a poco vamos a subir los brazos a la altura de los hombros para hacer abrir y cerrar. Let the old, uh, and the of the by y siente que ese abrir y cerrar del universo sucede por sí mismo. Your consciousness just the be in the universe in entirety, and preserve uh, the movement and the transformation of this entirety. La conciencia pura ya está en la completud del universo, y desde ahí observa ese abrir y cerrar universal. Solo está ahí. Now slowly turn the palms. Nowra despacio gira las manos. Move forward. Y coloca las manos hacia el frente. We do push and pull vamos a empujar y a atraer a tirar jalar hazlo despacio y por ti mismo this is the, the movement of the entire universe es el movimiento de la totalidad del universo Sleep but not sleep, dormidos, mas no dormidas. Molly, Tim, hands facing each other. Hold the chi ball again. Espacio. Giramos las manos para que enfrentadas las palmas sostengan otra vez la bola de chi. Baja. Enfrente. Tu chi. La bola de chi enfrente al ombligo a tu chi. And slowly, slowly raise up shoulders height. Y despacio, muy despacio, las elevamos a la altura de los hombros. Down. las bajamos. Relax, so inner space totally. Relajamos el espacio interno por completo. La elevamos. A la altura de los hombros. Observo el infinito, Observamos el espacio infinito y profundo. Slowly. Expand. Despacio abrimos expandiendo, uh, universo far away. muy lejos en el universo. Uh, Despacio abrimos y cerramos. Whether with, with this infinite entirety, it completely becomes more harmonious. Observa cómo esta completud infinita se ha vuelto armoniosa. All the feet slowly. y vamos a cerrar los pies despacio. Hold the up. sosteniendo la bola de chila elevamos And the two above the head. Hasta por encima de la cabeza. Por chi, down. Y vertemos el chi. And through upper Escaneando a través del Tantien superior, no, -tien el espacio interior del cuello, no in -tien. el espacio interior del Tantien medio, vacío, Uh, through lower space. Vamos a través del espacio interior del Tantien Bajo. Our body tank goes through legs inner space. Doblando el cuerpo vamos a través del espacio interior de las piernas. The deep inside of the earth hasta lo hasta profundamente al interior de la tierra from deep inside the earth Desde lo más profundo de la tierra sostenemos una bola de chila elevamos In the rest of us expand. El espacio interno se expanded <coughs> to above the head. Ando por encima, las manos por encima de la cabeza, las manos de Chi. Feel the of the galaxy. Sentimos el centro de la galaxia. Chi, down. Vertemos el Chi. caneando a través del Tan Tien superior. Cuello. Ni Tan Tien medio. Tan bajo like inner space Our body a través del espacio interior de las piernas, doblando el cuerpo hacia abajo. deep inside of the earth. All the chiba lift her up. la de All the cells in our space are open. All the interior de la células se abre. the center of the galaxy. Hasta el centro de la galaxia. O chi, da. Vertemos el chi. Lo bajamos. Up, a través del tan tien superior and purificando y limpiando el interior. Vamos a través del cuello. El Tanti en medio. Lower, y a través del Tanti en bajo. Tuchi. Las manos cubren tu Chi. Yes. Nos relajamos. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio, nos sentamos por favor. Sentamos en una postura confortable y cerramos los ojos. Relax. Nos relajamos. Observe the whole body space, clearly. Observamos con claridad todo el espacio interior del cuerpo. Say, the whole body in space. Decimos en todo el espacio interior del cuerpo. Mm, mm. With the inner smile Con una sonrisa interior, siente como todo el espacio del cuerpo se ha vuelto muy, muy fino, muy, muy puro. y ahora nos podemos dar cuenta que todo el espacio interior del cuerpo se ha vuelto más armonioso The harmonic space merge with the peaceful universe ese espacio armonioso se mezcla y funde con el universo pacífico Ah, in this uh, peaceful universe, now realize we are the pure consciousness. In ese universo pacífico, nos damos cuenta que nosotros somos conciencia pura. And this uh, consciousness uh, already. Wake up. Y esa conciencia ya está despierta. Awakening consciousness and the universe. Ah, wow. Esa conciencia despierta y el universo son uno. Yeah, being in this state, uh, do nothing else. Estamos en este estado, somos en este estado, y no hacemos nada más. Open eyes slowly. Abrimos los ojos despacio. Yeah, how are you? ¿Cómo estamos? <laughs> <laughs> Did you, you when did you go to your heart? Have you felt in your heart? Have you been Yes. Okay. Yeah. Thank you, and your translators. <laughs> thank you it's your way and uh, we want uh, to say thank you and all the people that uh, Veronica de